Las jornadas de Otra economía está en marcha, la novena edición, y si ayer hablamos de construir imaginarios y necesidades utópicas, hoy con Luis Aranguren vamos a reflexionar sobre los valores para imaginar esos horizontes y esos futuros poscapitalistas. Después haremos un descanso y, y tenemos un debate con, con propuestas económicas eh, poscapitalistas, y después de, pararemos para comer y volveremos a las cuatro para realizar un taller participativo sobre las prácticas y desafíos cotidianos. Bueno, con esto presento ya a, a Luis Aranguren, eh, Gonzalo, que es doctor en filosofía y licenciado en, en teología, es profesor asociado de ética en la Universidad Complutense y consultor formador en el campo de la ética aplicada, la participación social, el voluntariado y el desarrollo de organizaciones en España, Portugal y América Latina. Ha trabajado como profesor en instituto, eh, el instituto en el tercer sector y en el mundo editorial y es autor de 26 libros, eh, entre ellos el… Perdón, entre ellos, es nuestro momento, el paradigma del cuidado como desafío educativo y tiempo emergente, meditaciones desde la ética del cuidado. Lleva varios años, como vemos, dedicados al estudio y la promoción de la ética del cuidado en los ámbitos socioeducativos. Y con esto te, te dejo. Muy bien, pues muchas gracias, Eva, por la presentación, también por la invitación, Javier, que se puso en contacto conmigo hace semanas. Eh, y nada, y muy agradecido porque también en estas en estas conversaciones, en estas reflexiones, pues tengáis a bien introducir el elemento ético también ¿no? en vuestras reflexiones. Ya ¿no? también algo que también habíamos hablado previamente, de que igual yo aquí no tengo mucho que aportar en vuestro discurso, en vuestra reflexión, pero bueno, en lo que pueda, pues iremos a ello. ¿no? Voy a quitar esto, yo que soy el hombre de la tecnología, y no se ha roto nada. Okay. Bueno, esto es tremendo. Bien, mmm, aunque la imagen ahí de, de fondo pues pueda ser un tanto escabrosa, ¿verdad? No quisiera ser tremendista, y además ya todos sabemos un poco la situación en la que estamos, pero sí que me parece muy interesante que propongáis que hablemos de utopías y que hablamos de escenarios de futuros posibles, que es donde puede emerger también la, la ética, digamos, para intentar seguir viviendo como seres humanos, sobreviviendo como seres humanos en un planeta, como vemos, pues que está un poquito dañado, y eso ya, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, esa palabra que habéis utilizado, ese verbo, de imaginar. Uno de los elementos fundamentales de la ética es la imaginación ética, y es de los elementos menos utilizados, porque hemos vivido mucho más desde la categoría, la categoría que de arriba abajo dice y decide lo que tenemos que hacer, que no desde la imaginación de qué podemos hacer juntos. La ética viene a nosotros cuando nos podemos hacer esa pregunta qué decisión hemos de tomar personal y colectivamente y nos miramos los unos a otros y decidimos torpemente y a riesgo de equivocarnos qué paso hemos de dar adelante. La ética se mueve en ese terreno de lo incierto, no en el terreno de la certidumbre, de la verdad conseguida de la verdad que yo tengo y que yo me te impongo yo creo que ese tipo de recursos y también de, de parafernalias con las que hemos eclipsado buena parte de la ética pues nos han jugado malas pasadas ¿no? en el comienzo de la carta de la tierra hecho por montones como sabéis de intelectuales y de gentes ¿no? en el año 2000 el preámbulo, el, la carta comienza así estamos en un momento crítico de la historia de la tierra en el cual la humanidad ...debe elegir su futuro. Este es, yo creo, también, digamos, la invitación ética que se nos hace. Tomar decisiones. La conciencia de ética siempre nos impulsa a tomar decisiones ante la realidad y desde la realidad. No vivimos la ética desde el mundo de los valores entendido como unos valores que están por ahí... ...en la estratosfera y que nos vamos atrapando unos a unos en plan platónico... ...sino que los valores, para mí al menos, los valores éticos están y arrancan de la tierra... Y están en la realidad. Y desde ahí los construimos, desde ahí los realizamos, desde ahí los estimamos, los degustamos, como dice Adela Cortina, y desde ahí vamos acondicionando el mundo, vamos transformando el mundo. Pero estamos en ese momento. Y en un momento, como vemos, donde también, de nuevo, en un momento de, donde el planeta pues está como está, no ahí no quiero incidir en más. Cuando el otro día también comentaba eh, en la preparación de esto, yo cuando hablo de estas cosas no es tanto una ponencia, digamos, teórica sobre conceptos de ética y así, yo para mí este tipo de, de ponencias que se me invitan es para realizar con vosotras y con vosotros una meditación, una meditación sobre la realidad que estamos viviendo y en la realidad que estamos viviendo y desde la realidad que estamos viviendo. Por eso… Es muy importante para mí el que en esta reflexión sea un momento, sea una oportunidad para parar máquinas, ¿eh? para parar máquinas y para escuchar. No escucharme a mí, sino escuchar la realidad. Muchos hemos crecido, yo al menos, en una educación también militante y demás, donde era el ver, juzgar y actuar. ¿eh? Ver, juzgar y actuar era lo propio de la militancia, ¿no? Y está bien. Y hay, que ver, y hay que saber ver, y ver con los datos, y ver con la realidad, y ver qué, qué es lo que vivimos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sobre todo la realidad de la pandemia, para mí voy a ser recurrente con la pandemia, porque me parece que es un elemento y un acontecimiento que estamos pasando como sobre ascuas, cuando es un elemento central de la generación de los que estamos viviendo en el planeta Tierra ahora, y si no aprendemos de qué nos ha pasado, pues poco, poco futuro tendremos, ¿no? Hugo Mujica, que es un filósofo y argentino y poeta, en plena pandemia le hicieron una entrevista y dijeron eso, qué era, qué, qué era para él, qué estaba viendo de la pandemia y tal? y él es el que a mí, yo ahí cuando escuché eso, dice, no, hay que escuchar la pandemia, tenemos que escuchar qué nos está diciendo a la humanidad este acontecimiento que abarca a toda la humanidad, ¿no? Dice, para mí, la pandemia, lo que yo escucho de la pandemia es que la vida era estrecha tal como la veníamos viviendo. Bueno, pues ese es el, el escenario en el que estamos, ¿no? La vida era estrecha tal como la veníamos viviendo. Y en ese paralismo de vida estrecha y, de, y a lo mejor de una posibilidad de vida ancha... Pues a mí se me ocurre que esa vía estrecha, y voy a pasar muy alto porque esto ya lo sabemos, es una manera, digamos, de articular cosas que ya nos hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero esa vida estrecha que está, y cuando digo aquí vida estrecha, vida ancha, tampoco quiero ser maniqueo, lo malo, malísimo, y ahora vamos a lo bueno, buenísimo, que no sabemos lo que nos perdemos. No. Todos somos hijos de la vida estrecha, hemos crecido en la vida estrecha y somos productores de vida estrecha. Lo importante es que seamos capaces de, de ver hasta qué punto y cómo, cómo somos conscientes de ellos. ¿no? Esa vida estrecha dominada por la razón instrumental al servicio de un progreso económico que es bueno, que es eh, bueno, sois, mismos, sois economistas aquí. Entonces, yo ahí me atrevo, además teniendo aquí al compañero, digamos yo agacho la cabeza, me sitúo en minoridad eh, filosófica, ¿no? y espiritual, pero sí que estamos de acuerdo que ese progreso económico, cuando le hemos puesto el apellido indefinido, nos ha desgraciado, nos ha hecho estar como estamos, vivir como vivimos, y estar ante los peligros y las amenazas en los que estamos, ¿no? El apellido indefinido, ¿no? Y una razón instrumental al servicio de todo, de todo eso, ¿no? una razón demasiado estrecha, demasiado estrecha. Cuando Marcus, que es el que hemos tenido ¿no? el, como referente de la razón instrumental, ¿no?, en esas polémicas que tenía con Habermas a cuenta de cuáles son el fundamento de nuestros juicios racionales, eso lo suele contar mucho a De la Cortina, ¿no? Y tenían esas conversaciones entre ellos se estaban a matar. Ya la última conversación la tuvieron en el hospital cuando Marcus estaba muriendo, estaban paliativos y fue a, a verle Habermas y le dijo Marcus, mira, ¿sabes? Ya sé de dónde nacen nuestros juicios racionales, de la compasión. Entonces ya dejaron de hablar de de categorías, de palabras, de fundamentaciones teóricas, ¿no? sino de la experiencia de la compasión. Por tanto, ensanchar también esa razón instrumental, como luego veremos, se hace necesario. La vida esterista está hecha de ese cortoplacismo resultadista que al final viene en eso que ya conocemos y que vivimos, y que experimentamos y sufrimos de la sociedad del cansancio, que no vamos tampoco a, a repetir más cosas, ¿no? Es la vida estrecha donde los medios están por encima de los fines, ¿no? Donde los cacharros no están al servicio de fines, sino que se convierten en absolutos en sí mismos. Es como si hoy viniera aquí y dijera, y además vengo con, con mi ansiedad anticipatoria, pues para ver, probar que está el PowerPoint, que está en condiciones y que se puede proyectar, que no hay fallos, y, y me dijo, no, pues mira, se ha, esto se ha estropeado y no hay PowerPoint. Y digo, ah, pues no, pues me voy. no es mucho más importante el servicio de comunicación y de expresión si si el medio no me sirve para el fin estamos mal estamos mal entonces estamos en un momento donde los medios se han apoderado de los, de los fines no digamos nada con el tema de redes con el tema de, también tecnológico en todo lo bueno y badandoso que es y en todos los peligros que acecha cuando se convierten cuando están por encima de los fines ¿no? y cuando hablo de fines hablo de los valores finalistas solidaridad, amor, cooperación, eh, la paz, etcétera, justicia, pues quedan muchas veces eclipsados o muy, en una situación mucho menor en relación con los medios. ¿no? Ese vivir para consumir, en definitiva, y en ese lema que también todos conocemos, de más es mejor al final. ¿no? Más es mejor cuanto más consumas, cuanto más produzcas, cuanto más tengas, ¿no? cuanto más amigos tengas en, el, en tus redes sociales, cuantos más... Cuanto más viralices una, una, una, un vídeo de, de un minuto, ¿no? parece que el éxito está ahí. ¿no? Si una cosa se viraliza mucho y es materia de conversación, que se posicione en la conversación es lo fundamental. Pues ahí estamos. Toda esa vida estrecha produce situaciones como las que... Describe la Fundación Fuesa en los distintos informes sobre la pobreza eh, después de la crisis de 2012 y justo antes de la crisis de la pandemia. ¿no? En aquella primera hablaba de la desvinculación. Estamos en la sociedad de desvinculación, sobre todo en las capas más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? donde pues, aquellas familias más vulnerables y más vulneradas que estaban viviendo a costa de la pensión de los abuelos, pues llega un momento ya en que las familias se estaban resquebrajando y ya no podían más. ¿no? Pero ya llegamos también en plena pandemia, donde esa situación, ese mismo estudio repetido, ya la palabra clave no es desvinculación del tejido social, sino que es absoluta desolación. No hay suelo. Evidentemente, con la pandemia, también las situaciones de desigualdad, vosotros lo sabéis mejor que yo, se ha agravado todavía mucho más. Todo eso, y muchas cosas más, dan, digamos, por como resultado eso que yo llamo la civilización de la conquista en definitiva ¿no? o el paradigma de la conquista, que es el paradigma de ese crecimiento económico indefinido que nos ha traído y devenido en toda esta serie de circunstancias ¿no? y bueno, que habría ahí mucho que retratar repito, no lo pongo ahí simplemente solo para criticarlo y para venga hay que luchar contra él simplemente también para que nos sirva de autorretrato todos y todas participamos de esto, en una mayor o menor medida, y no pasa nada, lo importante es que lo identifiquemos ¿no? y que veamos si hay futuros posibles, si hay imaginarios distintos a estos, ¿no? si hay una vida ancha, si hay una vida ancha donde además de razón instrumental, que está muy bien y que, que sirve para lo que sirve, hay otro tipo de razón, ¿no? como apunta pues, gente como de la cortina, la razón cordial, ¿no? que humaniza la vida, las relaciones… ¿no? o la razón desvalida de la que habla Joan Carles Merits la razón impura de la que habla Jesús Conil la razón vital de Ortega la inteligencia sentiente de Zubiri yo hablo todo de autores de aquí de la casa de la casa hispánica ¿no? porque siempre a veces nos da por citar a gente por ahí como y en estas cosas yo creo que tenemos un acervo en nuestra cultura en el estado español muy interesante y muy bueno y muy productivo ¿no? muy fecundo ...en definitiva, ¿no? Por tanto, una razón cordial que ensancha la vida... ...y que da cabida a las emociones... ...que da cabida a los sentimientos... ...que da cabida, pues, a la cordialidad, ¿no? Una vida ancha que también busca el largo plazo... ...la visión de futuro que no se queda en lo que... ...en el día de hoy, en lo que tenemos... ...en las visiones, eso, tan cortoplacistas... ...tan resultadistas, ¿no? Las jóvenes generaciones saben mejor que nosotros los adultos... ...lo que les espera dentro de 30 años... 40 años, ¿qué decisiones han de tomar en el nivel personal en lo económico, en lo político en un planeta donde va donde la emergencia climática evidente va a ir a más Yo mis alumnos de ética de primero y de segundo de, de filosofía están pensando en eso y por eso están tan tristes, tan profundamente tristes, porque ven que nadie se hace cargo del largo plazo que estamos aquí en el pum pum pum pum sota caballo y rey del corto plazo se trata de recuperar los valores finalistas, no, los es que también digo desde los movimientos sociales, desde las pequeñas <coughs> y grandes plataformas en las que cada cual está ahí metido, pues trabajo por la solidaridad, por la justicia, por la paz, no, donde ahí descubrimos también que menos es suficiente, como nos ha dicho durante tanto tiempo el movimiento ecologista, no, menos es suficiente y no como un menos eh, depresivo, sino como un menos que nos hace crecer. Curiosamente, el, decre el decrecimiento económico nos hace de crecer en otras, otras muchas cuestiones, ¿no? Bueno, descubrir ese, ese tesoro del menos es suficiente. Por tanto, esa vida en ancha genera fundamentalmente vínculos sanos desde el servicio, desde la cooperación, desde la ayuda mutua. Es aquello que ayuda a soportar la desvinculación y la desolación que veíamos en el punto anterior, ¿no? todo eso es lo que yo denomino de alguna manera la civilización del cuidado, el paradigma del cuidado, no solo como oposición a lo anterior, sino como transición a lo que sigue, ¿no? Y no también y no tampoco desde un punto de vista puro, ¿no? Hasta que no tengamos el cuidado desde ese punto de vista y, ¿no? Pues estamos caminando entre un lado y otro, ¿no? Lo importante de aquí es este interregno ...que decía Gramsci, luego volveremos a él... ¿no? ...en el fondo estamos viviendo entre lo viejo que muere... ...y entre lo nuevo que está emergiendo... ...y hemos de ser sabios y sabias para atisbar... ...que estamos en esa transición vital... ¿no? ...yo creo que no estamos tanto... ...yo no sé adivinar si estamos en el poscapitalismo... ...como me decíais en, la, en el título de la, de la intervención... ¿no? Yo, ...yo no sé eso por dónde está... ...yo lo que sí siento es que estamos ante el final de una época... ...de una civilización que no da más de sí y que no es capaz de resolver los problemas que ella misma ha generado. Decía Einstein que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que se creó. Evidentemente, todos los problemas que surgen y que tienen que ver con el cambio climático no pueden ser resueltos desde el paradigma del progreso económico indefinido, porque él mismo lo ha generado y es incapaz de, de, verterlo, de revertirlo. no Aquella conjetura audaz, que hizo y propuso el Club de Roma en 1972, en su informe de los límites del crecimiento, con el desarrollo de sostenible, ya hoy los propios técnicos y expertos en esta materia pues nos dicen que ya ese, ese palabra desarrollo sostenible ya no nos vale. Ya ha dejado de ser, digamos, una conjetura audaz. Tenemos que ir a otro tipo de conjeturas audaces como la del decrecimiento, por ejemplo. Bueno, pues estamos ahí, ¿no? Y estamos en un final de época que no es de ahora, ni que viene con la pandemia. Nos acordamos con Munier, ¿verdad? Cuando en 1930-35 ¿no? nos hablaba del fin de la civilización occidental, de que los pilares de la civilización occidental ya no se sostienen. Y nos acordamos de Gabriel Marcel en su obra El mundo roto, donde asemeja al mundo a un reloj vacío, que te acercas al oído y dices, bueno, sí, todo está en su sitio, pero no funciona. El corazón se le ha parado. Esto está escrito en 1930. O Gramsci, cuando habla del interregno, ¿no? como esa situación que está viviendo ahí en la cárcel, justo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, dice esa situación donde el interregno es eh, esa crisis que consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. En una traducción más popular que se ha hecho de esta descripción de Gramsci se dice «El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en desaparecer, en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos». Y evidentemente hoy estamos viviendo en los monstruos, pues también del populismo, los monstruos de los particularismos, de las fobias, de las supremacías raciales, etc. ¿no? América lo primero… Bueno, pues, Trump, Bolsonaro, autoritarismos negacionistas, ecofascismos inteligentes, bueno, pues todo ese tipo de cosas. ¿no? Tenemos también el peligro de que el interregno sea ocasión para la parálisis por el análisis, que esto es algo que nos pasa mucho. ¿no? Y estamos ahí todo el día haciendo diagnóstico de la realidad. ¿no? Yo creo que en el fondo cuando estamos hablando de ese interregno estamos hablando de un lugar ...fundamental para aprender y para sobrevivir, ¿no? que son los escombros. El internet no está lleno de escombros, los, los escombros de nuestra propia civilización... ...que hemos ido dejando por el camino. ¿no? Dice Galeano ¿no? que hay que sumergirse a lo profundo hasta que renazca la esperanza. Hoy la esperanza y la utopía la tenemos que arañar metiendo mano a los escombros. ¿no? A finales del siglo XX... En 1989, con la caída del Muro de Berlín, Havel, el que fue el primer escritor, que fue el primer presidente de la República Checa, escribió ahí con las, digamos, tocando ahí a los restos del Muro de Mure Berlín caído, ¿no? Creo que existen buenas razones para sugerir que la, era moderna, que la era moderna ha terminado. Hoy, muchas cosas indican que vamos hacia un periodo transicional, en el que parece que algo... ...está a punto de salir y algo distinto está naciendo dolorosamente. Es como si algo estuviera desmoronándose, descomponiéndose y agotándose, lo que muere... ...mientras que algo distinto, todavía vago, estuviera emergiendo de los escombros. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo... el momento que tenemos que ser capaces de, de experimentar. ¿no? En esos mismos años Fukuyama hablaba del fin de la historia... Puede decir ya que ha caído el muro de Berlín, ha triunfado el capitalismo, por lo tanto, viva la pepa. ¿no? Reagan, Thatcher, todo el colonialismo neoliberal que apunta y apuntala a todo el mundo occidental, y el triunfo definitivo de los poderes económicos en las grandes transnacionales que ganan a la soberanía de las naciones, y bueno y por lo tanto se ha acabado la historia, el fin de la historia. Y en el mismo momento, Havel, que era mucho menos conocido, mucho menos reconocido, Dice, no, no, estamos en, un, en la, algo que está muriendo y algo que están haciendo. Y tenemos que ser capaces de sumergirnos en eso que está emergiendo, como si algo estuviera emergiendo de los escombros. Lo emergente, la palabra emergente viene del latín emergentis, que significa lo que sale de los escombros, aquello que sale de los escombros. ¿no? Bueno, en ética también tengo para mí que en este momento los valores éticos, son aquellos que están escondidos debajo de los escombros y que tienen que ver con la vida que late y que está debajo de los escombros, que está debajo de la maquinaria que nos está aplastando, de esa maquinaria que hemos construido también entre todos y que viene de mucho tiempo. ¿no? Desde ahí, yo creo que también una imagen que refleja también este momento transicional es la de la metamorfosis, ¿no? de esa larva que se convierte en mariposa, ¿verdad?, Edgar Morén, hace veintitantos años, en un artículo en El País, describió el momento que estábamos también viviendo a nivel global como de metamorfosis. ¿no? Y ahí se me ocurrió y se me quedó grabada esa imagen. ¿no? Toda la organización humana cambia, se transforma. De hecho, estamos hablando eso, de cambio, de transformación, de utopías, de arañar utopías en un momento de transformación. Y siempre nos hemos apuntado a la transformación. ¿No? Aquí somos gente y agentes de transformación, pero en la metamorfosis no todo es transformación. En la metamorfosis hay un momento de transformación, simplemente si me fijo, por ejemplo, en las maneras que hemos tenido de vivir, ya uno que ya tiene cierta edad, ha vivido por muchas experiencias, por ejemplo, cuando hablamos de compromiso social, ¿verdad? Pues muchos a lo mejor se situáis en la esfera de la militancia, otros se sitúan en la esfera del voluntariado, otros se sitúan en la esfera del activismo social… En el fondo son tres mediaciones históricas que son mediaciones y están al servicio de algo mayor que es el compromiso con los demás. Lo importante es el valor compromiso. El medio es la militancia, será el activismo, será el voluntariado, será como lo quieras llamar, ayuda mutua. Nada, como decían, a mí no me llames voluntario llámame imbécil. Bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero bueno, estamos en, en eso, ¿no? Hay una transformación. ¿No? Hay mucha transformación, por ejemplo, en las mediaciones en las que, en las que nos hemos dotado, desde ¿no? los partidos, asociaciones, movimientos sociales, colectivos, cooperativas, decir, todo tipo de mediaciones que están en continua con, con transformación. El punto importante para mí es el de la conservación, porque, claro, además, nosotros que somos gente de transformación, la palabra conservación nos da alergia. En principio, conservadores, además, por la palabra, termino, lo conservador. Es, digamos, aquello que desde el mundo de la derecha política tratan de conservar. También hemos, ente hemos entendido desde el propio movimiento ecologista que conservar la naturaleza, conservar el planeta Tierra, es una aventura absolutamente progresista y, digamos, y, de y utópica en este, en este momento. ¿no? Por lo tanto, ¿qué, ¿qué hemos de conservar? ¿Qué es lo que se conserva? El biólogo chileno Humberto Maturana ayuda mucho en esta reflexión, ¿no? dice lo que se conserva siempre en todo proceso de transformación orgánica, de un sistema orgánico vivo potenciado y protagonizado por los seres humanos, es lo esencial. En la biología es lo que tiene que ser, la oruga que se transforma en mariposa y que conserva algunos elementos de, de tipo genético, ¿no? pero en las organizaciones humanas no es eso, no es la biología, es lo esencial. ¿Qué es lo esencial que se conserva? Se conserva la identidad de aquello que somos. Pero la identidad, esa esencialidad, no está referida a un documento, a una partícula, digamos, definitoria, ¿no? Esa identidad heredada de Parménides, que dice que somos lo que somos y lo demás pues, es tierra de nadie. No, pues no. La identidad también se está construyendo, se hace en gerundio, ¿no? Y entonces, aquello que se conserva, pues es aquello que nos mantiene vivos, aquellos vínculos que nos mantienen unidos unos con otros, aquella chispa ética que nos ha puesto en marcha. En aquella vieja canción, yo como soy de la, de la, de la generación vieja, de Mercedes Sosa, que al igual uno eh, eh, se acordará de cambia, todo cambia. no, Es un poema de Julio Nussner, que es un poeta eh, eh, chileno, que compone ese poema en el exilio. En Suecia, con la dictadura de Pinochet, y, y articula estas dos nociones, ¿no? Cambia, todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia, y está venga, dale, que venga, que dale, ¿no? Y luego siempre hay una parte que dice pero dice, pero no cambia, mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Hay algo que no cambia, y eso que no cambia es lo que conservo. Y eso que conservo es la esencialidad de mi vida. Y esa esencialidad tiene que ver con los vínculos que tejo con mi gente, aunque esté en Suecia, aunque esté a 12.000 kilómetros de mi gente, en el exilio. ¿no? Y tiene que ver con la chispa ética de ese compromiso en favor de mi gente. Por lo tanto, hay algo que no cambia, algo que conservamos en la metamorfosis y que tiene que ver con el amor primero, que tiene que ver con la chispaética que significa y simboliza el abrazo, ¿no? Como el monumento que vemos ahí en Antón Martín todos los días cuando, ¿no? Quien pasa ya por ahí, en frente de Atocha 55, ¿no? El, el abrazo de Genovés, ¿no? Dice Maturana, los seres humanos vamos transformámonos transformándonos constantemente según el modo de vida que conservamos. Es decir, ese modo de vida que conservamos no es lo que queda, es lo que decidimos que quede. Hay una decisión de por medio, hay una decisión ética. ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que decidir qué es lo que queremos que se conserve. ¿no? Articulamos también, vamos al segundo momento, de esta ética en un mundo también incierto y una ética también incierta, ¿no? Hablar de ética, en, pues en este momento, pues es hacernos cargo de aquello que nos dijo Forges, ¿no? Hasta nunca ética, decir, la ética es malvenida, en el fondo la ética molesta. ¿no? Y por otro lado, la ética es una cosmética en muchos lados, ¿no? Aquí está el 75% de empresas españolas tiene el código ético, ¿vale? ¿Y qué? O sea, son códigos, muchas veces, yo ahora trabajo mucho en el mundo educativo, pasa exactamente lo mismo, ¿no? cantidad de colegios, instituciones educativas se matan por tener códigos éticos pues porque con ello tienen que justificar determinadas cosas ante las, ante las autoridades públicas, organizaciones del tercer sector que quieren tener sus códigos éticos y que quieren, venga, yo como soy consultor, trabajo en estas cosas y más o menos tal, hazme una, un código y, ¿por qué? Porque es que tenemos que justificarlo porque si no, no tenemos subvención. Bueno, pues conmigo no contéis, ¿eh? un poco yo donde he intentado poner en marcha esto es generar procesos participativos de uno o dos años de, de trabajo compartido para que haya cambio realmente en las organizaciones, si no, no vale para nada, ¿no? Pero claro, aquí tenemos una, una herencia, y es la herencia de la moral. El libro Lógica de la crueldad de Joan Carles Melich yo creo que viene muy al pelo de esto, ¿no? Hace una crítica feroz de cómo hay una diferencia clara entre moral y ética, ¿no?, y hablando de moral, pues eso como todo ese sistema que clasifica, que conceptualiza, que es una categoría, y es la, es la lógica de la crueldad de la que habla Melich, ¿no? donde categorizamos musulmanes, migrantes, mujeres, ¿no? y sobre, y sobre esas categorías descargamos normas, fundamentalmente normas, lo que hay que hacer. O un colegio hace un montón de normas donde quede muy claro que no hay que tocar a los niños, porque lo importante ahora es que no hay que tocarlos, ¿no? porque si no los padres nos vienen encima y nos echan la peta. Y hombre, qué ocasión más buena para que a cuenta de eso veamos qué valores hemos de proponer entre la comunidad educativa. ¿Por qué no hablamos de respeto? En lugar de decir de prohibiciones, que es la norma. Aunque haya finalmente normas, que haya que regular, que haya que orientar y que haya. vale, transijo, que haya normas. Pero que previamente haya también promoción de valores. ¿Por qué no hablamos de eso? Bueno, pues la moral se fija en la norma porque da mucha seguridad en el fondo. Porque es una lógica de aplicación, alguien que ha hecho ese código nos dice lo que tenemos que hacer. La moral heterónoma, ¿no? que en el fondo nos lleva a Heisman y nos lleva a la banalidad del mal. Nos lleva, bueno, yo hice lo que tenía que hacer porque alguien me mandaba y yo obedecía. La moral nos dice siempre qué debemos hacer, con acento en la E. Es siempre previsible, da seguridad, no deja espacios vacíos. Y es un modo de ordenar del mundo en esos marcos de guerra, como dice Judith Butler, ¿no? que luego hablaremos un poco. La ética, por su parte, voy un poco así más deprisa, tiene que ver con el acontecimiento que irrumpe en nuestra vulnerabilidad. ¿no? Es el acontecimiento. Como el acontecimiento de la pandemia irrumpió, no estaba previsto. Hay cosas que no se pueden programar. Lo más importante y lo más bonito de la vida no se puede programar. Y en cambio hemos de actuar ante eso. La ética llama a los valores y emerge desde los valores, que luego se podrán concretizar a lo mejor en normas, pero fundamentalmente es promoción de valores éticos, promocionar, promover la solidaridad, promover el amor, promover la ayuda mutua, promover el perdón, promover la reconciliación, Eso, en eso nos movemos en la ética. No es tanto lógica de aplicación sino de deliberación, de uno consigo mismo y sobre todo con los demás, y sobre todo con los que no piensan como yo. Por eso la liberación es un arma cargada de futuro, en ética. ¿no? Porque también es lo que nos hace posible vivir la autonomía moral. ¿no? Y es lo que hemos aprendido, yo al menos aprendo mucho, de gente como Diego Gracia, como en los hospitales ha impulsado los comités de ética entre gentes diversas, entre profesionales no de la filosofía, sino de la enfermería, de la medicina, de la psicología, de trabajo social. Porque como dice Diego Gracia cuando yo le digo, ¿y por qué esto es tan difícil hacerlo en el ámbito social?, ...en un ámbito educativo... ...dice, ah amigo... ...porque ahí no jugáis con la vida y con la muerte... ...en hospitales todos los días... Joder, me dejó cortado... ...pero algo tendremos que aprender... ...la ética se da en la intemperie... ...porque en cada decisión me la juego... ...y en cada decisión me puedo equivocar... ...y esto yo creo que también nos da... ...cierta, cierta paz, ¿no? La moral, digamos, es el símbolo de la, del semáforo... ¿no? ...lo que está prohibido, lo rojo... Lo que te, y, lo que, y, y luego lo verde fundamentalmente en lo que puedes hacer ¿no? mientras que la brújula que no nos proporciona muchos datos nada más que cuatro norte, sur, este y oeste y ahí te las compongas en el mundo del dataísmo, ¿no? y de tener todo absolutamente controlado la ética no te proporciona qué tienes que hacer con, con acento en la e sino que algo tienes que hacer te tienes que mover tú sabrás cómo algo tienes que hacer este es el marco de guerra en el que nos movemos, ¿no? Esa imagen que dio las vueltas ¿no? hace unos años, ¿no? En la valla de Melilla, y que retrata muy bien nuestra sociedad, ¿no? El personal ahí jugando al golf, ¿no? Y los otros encaramados en la, en la muralla, ¿no? En la valla. Cinco migrantes mueren cada día tratando de llegar a España. Cinco, cada día. Son vidas sin rastro, como dice el informe que acaba de aparecer... ...de la Asociación por Derechos Humanos de Frontera Sur. ¿no? Bueno, estas son, este es el marco de guerra, este es el marco moral... ...en que nos movemos, ¿no? que hemos de transgredirlo. ¿Cómo se transgrede? Pues a partir de la lógica, no de la lógica de la categoría... ...no de la lógica de la categoría moral, sino de la experiencia moral que es distinta... ...que es la experiencia del rostro, del rostro del otro. Aquí Emmanuel Levinas pues, nos da un, una bofetada... ¿no? Y aquí dice Levinas que comienza el discurso ético, no en la categoría, no en la moral, no en el imperativo categórico, sino en el rostro del otro. El rostro habla, dice Levinas, ¿no? El rostro del otro es el que nos habla, es el que nos grita. No solamente el rostro es aquello que vemos, sino aquello que escuchamos, como decía Hugo, decía Hugo Mújica, de la pandemia. ¿Qué estamos escuchando de la pandemia? ¿Qué estamos escuchando de? Y ante el rostro del otro solo cabe estar ahí. ...que es la respuesta que da Levinas también... ...aquí estoy para ti... ...nada más... ...aquí estoy para ti... ...eso significa... ...estar vacunados... ...contra el mal moral por excelencia... ...que es la insensibilidad ante el sufrimiento del otro... ...solamente desde la sensibilidad... ...desde estar sensibles ante el sufrimiento del otro... ...podremos estar ahí, podremos responder éticamente... ...la respuesta ética se da en ese contexto... ...no está en un manual, no está en un libro... No está en un gurú, ningún fundador, está en el estar ahí. Y eso es lo que yo vinculo también con, la, con, la, con esta propuesta de, del cuidado, no de los cuidados, sino del cuidado como compañero de camino, como decía Heidegger. ¿no? Del cuidado porque en el fondo somos hijos del cuidado, hijos e hijas del cuidado, ahora veremos. ¿no? Y ese cuidado se ancla en ese rostro del otro que grita y se ancla también en nuestra... ...conciencia de que somos seres ecodependientes e interdependientes... ...ya lo sabemos también por todas las reflexiones últimas también... ...sobre todo el movimiento ecofeminista, ¿no? Simplemente dos palabras, en el mundo está... ...en el universo todo está conectado... ...y esa conexión real con todo lo vivo... ...esa conciencia y esa experiencia de saber... ...de que, que el, los elementos químicos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno... ...los compartimos con las estrellas... ...eso es maravilloso, eso es asombroso pero eso nos hace partícipes de un conjunto que nos trasciende. Y algo de lo que no somos dueños, fundamentalmente, no somos. La ecodependencia, lo que nos hace, eso todo nos ayuda es a sentirnos desposeedores de aquello que creíamos que éramos poseedores. No somos dueños de la Tierra, no somos dueños. Precisamente el descuido, la raíz del descuido de los seres humanos nace, a mi juicio, de la escisión profunda Sí, sí. Y por eso estamos tan dispersos y tan, y tan, digamos, tan abatidos tantas veces de la escisión con los otros y de la escisión con el planeta Tierra, ¿no? Cuando hace años, allí en el sur de Chile, con una maestra mapuche, en la zona rural, estuve tres días con ella, y yo le preguntaba yo con muy mala leche, hacía preguntas eh, muy occidentales para provocar, ¿no? Y decía, ¿y, yo aquí, ¿Y vosotros aquí...? ¿Cómo educáis en el respeto a la naturaleza? Que es una cosa muy nuestra, ¿no? El respeto a la naturaleza. Me decía, se partía de risa y dice, a ver, esa palabra, naturaleza, en nuestro vocabulario no existe. No existe. Lo único que te puedo decir es que aquí somos hijos de la tierra. Y que mis padres no me compraron, no me compraron unas alpargatas hasta que tuve 12 años. No porque fueran pobres, sino que me acostumbrara a pisar a la madre tierra porque es mi madre. Bueno, esa cosmología, esa, ese paradigma también en el que se vive, esa ecodependencia, bueno, pues son cosas de las que podemos ahí mirar, ¿no? Y también con esto también quiero eh, lanzar también una, un cuarto a espadas, también a este sentido de ecodependencia y de cuidado, que a veces se ha banalizado, también hablaremos luego si ya tiempo, de cómo la palabra de cuidado hoy está absolutamente devaluada, ¿no? Pero bueno, cuando hablo también de codependencia, estoy hablando pues eso de aquello que dice ya Herrero, de que no hay nada de lo que los seres humanos puedan producir que no dependa de lo que produce la naturaleza. ¿No? Por lo tanto, esa economía extractivista pues tendrá que poner ahí también su... ponerse a pensar, ¿no? Esa de condependencia además, tiene rostro. Me acuerdo y nos acordamos de Berta Cáceres, tantas comunidades que pelean por la tierra y el agua comunal, Berta Cáceres, hondureña, que sabéis que fue asesinada en 2016 por defensa del agua sagrada y por defensa de los pueblos originarios, ¿no?, en, en contra de los planes de construcción de plantas hidroeléctricas por parte de empresas transnacionales. Entonces, ahí vemos y, y hacemos una vinculación entre cuidado, cuidado del planeta, defensa del planeta, defensa del agua, ecodependencia y ser peligrosos, y ser peligrosas. ...tanto que esta persona fue, fue asesinada, ¿no? En su funeral, Berta, su hija, dijo... ...mi madre se siembra y nace y renace. Esa es la ecodependencia. La ecodependencia que sigue gritando, como Levinas, ¿no? Una dependencia, una ecodependencia que tiene rostro y sigue gritando. La tierra y el agua también gritan. Desde ahí también hablamos, evidentemente, de la interdependencia... ...como esa necesidad que tenemos los seres humanos de vivir unos con otros desde que nacemos hasta que moremos. Y cuando somos más dependientes es justo en el momento del nacimiento y justo en el momento de la, de la vejez. No. Por tanto, la interdependencia pone fin a la individualización de los análisis sociales y de las respuestas neoliberales. En el barco de la humanidad estamos todos y todas. Y todos y todas nos salvamos o todos y todas nos iremos al garete. No? Y eso tiene que ver también con echar... ...con entender que todo eso significa dar un salto evolutivo de conciencia... ...como especie humana. Todo eso que estoy diciendo yo creo que pasa también por, una, por ese salto... ...por ese salto hacia lo más profundo de nosotros mismos. ¿no? Que quizá también ahí en esos también escombros de nosotros mismos... ...podemos también encontrar signos de esa utopía a la que estamos también llamados. ¿no? Y en ese salto a lo interior de nosotros mismos... También están los datos que nos produce también, que nos proporciona la propia arqueología y la propia biología. ¿no? Cuidar de los otros nos hizo humanos. Si vais a Burgos, a Tapuerca y al Museo de la Revolución Humana, os encontráis con el cráneo de Miguelón, aquel cráneo que se descubrió en el año 92 y se le puso nombre de Miguelón en honor a nuestro Miguel Indurain, ¿verdad? que será el Miguelón de nuestra, de nuestra patria. Y se descubrió luego en los distintos análisis que aquella mandíbula en la parte izquierda está absolutamente hinchada y está perforada porque había tenido una enfermedad, y esa persona adulta que posiblemente había sido libre de aquella comunidad había pervivido en los años últimos de, de su vida gracias al cuidado de la comunidad, gracias al cuidado de los otros. En esas mismas excavaciones, allí en la cima de los huesos, se descubre un fémur de una persona con polio, también de treinta y tantos años, por tanto adulta, que probablemente no podría salir ni a cazar ni a reconectar, ...o con dificultades... ¿no? ...y que por tanto, si se hizo adulta y llegó adulta... ...no fue una rémora para la comunidad... ...todo lo contrario... ...la comunidad apoyó, cuidó... ...y sacó adelante a esa persona... ...por tanto el cuidado nos precede... ...como dice Humberto Maturano... ...tan solo llevamos 10.000 años de patriarcado... ...o sea, hay esperanza... ...solo llevamos 10.000 años... ...fácilmente desde la revolución agrícola para acá... ...la especie humana tiene muchos más años de vida hay 250.000 años al menos de, de Homo sapiens sapiens, donde hay otros gestos, hay otros datos arqueológicos donde nos dicen que el patriarcado, que la conquista, que el dominio de lo otro, que la violencia, no son los únicos patrones culturales que están en nuestra, en nuestra historia, ¿no? El libro de la Cali, El cáliz y la espada de Regan Isler, yo creo que aporta muchísimo, sobre todo eso, pero no me voy a enrollar ahí, ¿no? Y vamos a la última parte, ¿no? que respuestas colectivas también se pueden ir dando desde esta búsqueda de valores, desde la ética que nace del rostro herido, del rostro que habla, y desde la sensibilidad ante el sufrimiento de los otros. ¿no? Voy a hablar de varias cosas. Uno, de la solidaridad de los conmovidos, en primer lugar. no Esa expresión que acuñó el filósofo checo Jan Patovka la solidaridad de los conmovidos, la solidaridad de los frágiles, de los vulnerados y vulneradas, ¿no? Y la pandemia, de nuevo, nos hizo, nos dio lecciones impresionantes en estos barrios, en Lavapiés. Yo pertenezco a la red InterLavapiés, ¿no? Y estamos muy en amistad, pues, con, la, con los compañeros y compañeras de Valiente Bangla, los, los migrantes banglas, ¿no? En pandemia pues cuando se empezaron a articular ya, pues también despensas de alimentos y bancos de alimentos para repartir unos a otros, Valente de Bangla, pues hizo. sobre todo los migrantes, son los primeros que se movilizaron, al menos en los circuitos en los que yo me movía, ¿no? Y me muevo. Y en las reuniones que teníamos por fin los domingos, eh, veíamos cómo iba la cosa, y entonces los compañeros de senegales les decían, a nosotros ya se nos ha acabado la comida, no tenemos dónde, ¿no? y como estos es de los cuadritos y Manik que es de Valiente Bangla dijo, "Ah, venir, venir a Valiente Bangla, porque ahí tenemos ahí tenemos comida y dio una razón fundamental, ¿no? Porque todos somos paisanos. Todos somos paisanos", y dijo, "Vete a la mierda con la interdependencia y habla de que todos somos paisanos, ¿No? familia somos todos", dijo familia somos todos ¿no? bueno pues esa es la solidaridad de los conmovidos ¿no? o como en la parte de la derecha que están ahí la red de mediadores traductores que están en el museo Reina Sofira que se recibe un premio en el año 2001 en el 2021 después del año trágico digamos del confinamiento porque a raíz de la muerte por coronavirus de un miembro de la comunidad Bangla y fue que era vecino aquí de Lavapiés murió pues porque al hablar por teléfono y comunicar que estaba mal no la entendían tan simple como eso, y murió a los dos días. La indignación cundió en la comunidad de Bangla, y aquí es otro de los procesos también interesantes de la, de la ética, ¿no? Cómo nace de un sentimiento la indignación, y la indignación puede llevar a lo mejor a la violencia, a quemar, yo qué sé, pues eh, la comunidad de Madrid, lo que sea, ¿no? Y eso no, les movió a la movilización, les movió a ofrecerse como traductores, los que sabían español ante las autoridades eh, sanitarias y de trabajo social y de las, los servicios sociales, etcétera, para digamos, hacer de mediadores con, eh, con las personas enfermas que iban cayendo. Muchos de estos mediadores cayeron enfermos, evidentemente, pero tenían cada día como 90-100 llamadas y gestiones. Todos ellos personas migrantes sin papeles. Todos ellos expuestos a que les metieran en un CIE. Todos ellos expuestos a ser expulsados. Esto es ...la solidaridad de los conmovidos... ...hay esperanza... ...hay gente que se está moviendo y gente que desde su vulnerabilidad... ...está dando... Pues, ...y vosotros conocéis en estos barrios... ...pues mucho más, sabemos que en pandemia... ...fueron mucho más los barrios de este radio... ...madrileño por ejemplo... ...que se movilizó que no los barrios... ...más céntricos... ¿no? ...la tribu de Vallecas ahí sigue trabajando... ¿no? ...bueno pues yo creo que esos son también signos de esperanza... ...todos somos paisanos... Familia somos todos, es lo que dijo Manik. Digamos, igual que esta, hemos citado varios filósofos, yo aquí pondría entre paréntesis Manik, del compañero Bangla. También hablamos de la comunidad de los ilesos, ¿no? De la que habla la compañera Olga del Monte cuando habla de las víctimas morales, ¿no? Eh, Primo Levi, como sabéis, en aquel libro Los Salvados y los Hundidos, cuando habla de los campos de exterminio nazi, habla de los hundidos, que son los que no llegaron a no sobrevivieron al campo de exterminio, los salvados, entre los que se encuentra primo Levi, que fueron los astutos, en el fondo, y, y de lo cual se siente culpable, los que salieron adelante porque fueron más astutos que los hundidos. Y Jean Améry, también otro filósofo, que también estuvo en los campos en el campo de concentración de, de Auschwitz y sobrevivió, él habla de un tercer elemento, no y él habla de los ilesos. Los ilesos habla, en primer lugar, de aquellas de los familiares que no que fueron testigos, digamos indirectos de aquel de aquel horror, pero también por extensión ileso somos todos los demás, es decir, toda la sociedad civil, de alguna manera que, que no hemos sido heridos ileso y lesum, que no ha sido herido, que no que, que no ha sido herido por por esas circunstancias, pero que sí que contamos con una cierta sensibilidad ética, ¿no? Bueno, pues yo creo que en esto también, por ejemplo, las nuevas generaciones, también en todas las movilizaciones con el cambio climático, también nos van dando muchas pautas a seguir. ¿no? Ahora mismo también, por ejemplo, si vemos hace unas semanas, hace un mes, un instituto de Valencia eh, se mostró absolutamente desbordado. ¿Por qué? Porque había 15 alumnos de ese instituto donde habían tenido tentativas de suicidio. Algo novedoso, es decir... Pensando si que estamos en una circunstancia, en un tiempo donde las, las, los, los segmentos, las especialidades se han desbordado, ¿no? Y como en el mundo educativo aparecen situaciones de salud mental, bueno, que los propios maestros, maestras, educadores no son capaces de llevar a cabo. Y la, el equipo directivo de aquel instituto dimitió, porque no podía más, ¿no? En su carta de dimisión aparece un verbo y una, una palabra impresionante, ¿no? Estamos desamparados. Aquello que dice Esquirol, ¿no? José María Esquirol, ¿no? que digamos también en nuestra vida se debate hoy en la intemperie donde nos tenemos que amparar los unos a los otros. no. Evidentemente a partir de esa carta, efectivamente sí, la Generalitat Valenciana empezó a enviar eh, recursos, etc. ¿no? Pero quizá esa creación de redes, de amparo en la intemperie, esa sea otra de los elementos también que tenemos que poner en marcha. Voy terminando. Estamos llamados yo creo que la resistencia ética. No la resistencia frente o contra eso que hemos llamado la civilización de la conquista, el paradigma de la conquista. Yo creo que esa transición, esa metamorfosis, no se logra dándonos palos y dándonos cabezazos contra un monstruo como es esa, esa, ese modelo y ese paradigma de la conquista, sino dando pasos a un modelo alternativo, dando pasos a un proyecto de normalización alternativo. Estamos estrados en un proyecto ya de normalización que nos ha venido, tenemos que generar, no tanto regresar a la normalidad, que era el, la cantinela que hemos vivido siempre la pandemia, ese volver a la normalidad, es decir, volver de nuevo a la mierda en el fondo. No, no, es generar un proyecto de normalización alternativo, con otros valores, con otros principios, con otras, con otras causas. no Y esa resistencia, esta ética que la pongo ahí articulada en esos brazos, en esa naturaleza que están... Entrelazada y que somos nosotros mismos, nosotras mismas entrelazados unos con otros, ¿no? Y que tiene que ver con la amistad social, ¿no? Esas relaciones de vecindad y de proximidad que preceden al derecho, que preceden a la, institu a la institucionalización, que preceden, bueno, pues a la lógica del, de, la, de las leyes, ¿no? Ahora estamos viendo también todo el, todo el movimiento, por ejemplo, con la ley de, y la necesidad de una ley de vivienda, etcétera. Esa ley de vivienda no sería posible y no será posible si no hay anteriormente toda una movilización enorme de años y años de stop de desahucios, de todas las movilizaciones en contra de los desahucios, que han parado desahucios en nuestras calles y en estos barrios un día sí o una semana sí y una semana también. ¿no? La investigación social tiene que ver con esa dimensión prepolítica, cargada de valores relacionales cargada de, también de esa inteligencia colaborativa. Y la amistad social tiene que ver con esa dimensión metapolítica que alienta un horizonte de sentido compartido. La amistad social es el detector de necesidades de nuestro tiempo. Es aquello que decía Walter Benjamin, de esa necesidad de ser avisadores de fuegos. Walter Benjamin hablaba de ser avisador de fuegos, en aquel contexto de entreguerras mundiales, ¿no?, de la que va a venir, la que va a venir. Ser avisador de fuegos, no profetas de calamidades, que eso es otra historia. Eso es el pesimista por la antonomasia, ¿no? Eso es el pitufo gruñón. No, no tenemos que ser pitufo gruñones, pero sí avisadores de fuegos, que es lo que está pues, detrás, por ejemplo, de, de estos desahucios, ¿no? Es estar atento a esas familias que viven sin luz, quien está detenido en el CIE, por donde se va a producir un desahucio, ¿no? Ser ese avisador de fuegos de carácter colectivos. Avisar dónde hay que hablar, dónde hay que intervenir, con quién y cómo. Y para eso hay que salir a la calle, hay que hablar con los vecinos, hay que participar en la, en la conversación y en los lugares donde se relatan todas estas situaciones de indignidad. ¿no? Por tanto, hoy la vecindad es la mejor manera de vivir, nuestra carta de ciudadanía. ¿no? La amistad social, de primero, también es la que genera vínculos... No contiene soluciones, porque la ética no da soluciones, pero sé que trata de dar respuestas. En segundo lugar, hablamos también del capital social, que tiene que ver con ese, esa referencia a todas aquellas redes de valores éticos que se circulan en nuestras asociaciones, en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones. Cuando hablamos de capital y nosotros economistas, capital tiene que ver con recursos. Recursos con los que contamos, ¿no? Hay unos recursos humanos, pero también unos recursos que tienen que ver con los valores. Hay recursos axiológicos, hay recursos que tienen que ver con los valores de cada cual, hay recursos que tienen que ver con las capacidades de cada cual, porque el poder, y la palabra poder, significa poder de apoderamiento y poder de dominio, que es la que más se ha conjugado, pero fundamentalmente tiene que ver con la capacidad, el poder como capacidad, ¿no? y como capacidad también transformadora, ¿no? Los, por ejemplo, lo que más valoran las personas migrantes en la red Interlavapiés, cuando hablamos, ¿y esto para ti qué es? Lo primero que nos dicen no es el tema de la justicia, movilización y tal, que sí, que también, pero lo primero es la confianza. Esto es un lugar de confianza, esto es un lugar seguro, esto es un lugar donde se me reconoce, este es un lugar donde puedo contar con gente amiga. Y luego, con vosotros y vosotras, luchamos todos los días por la justicia. Pero lo primero es el capital social. Sin ese capital social somos burocratas, también de la, incluso de la propia lucha por la transformación social. Y en tercer lugar, evidentemente, también la defensa de lo público, que está ahí, ¿no? que requiere defensa, movilización y hoy más que nunca somos cuidadores de los bienes públicos. ¿no? Y esos bienes públicos que tradicionalmente tienen que ver con la sanidad, con la educación, los servicios sociales, y que sabemos hoy que también tiene que ver con el agua y con la tierra y con la atmósfera y con el aire que estamos respirando. ¿no? La tragedia que vivimos en una comunidad como los que estamos aquí, de la Comunidad de Madrid, es que, que se va consolidando todo un proyecto de normalización, que pasa porque las clases medias han normalizado la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, la privatización de las políticas sociales, la, la privatización del tiempo libre, el terraceo como paradigma de la privatización. Defender lo público, por lo tanto, será crear un proyecto de normalización alternativa. Y termino ya. Esto es una carrera de fondo. Una carrera de fondo en la que ya son muchos los que se han bajado. Muchos de los más viejos del lugar somos conscientes de que muchos compañeros y compañeras de camino se han ido apeando... ...en todos estos años, ¿no?... ...como aquello de mayo del 68, ¿no?... Para ...que paren el mundo, que me quiero bajar... ...y que Kino lo ilustró maravillosamente... ...en esta ilustración, ¿no?... ...bueno, pues... ...no está en juego... ...nuestra actividad militante... ...está en juego nuestro proyecto de vida... ...personal y compartido... ...y eso es mucho más serio... ...que las cosas que podamos hacer mañana... ...en la organización... ¿no? ...por lo tanto, no desfallezcamos... ...en esa aventura, ¿no? en esa carrera de fondo... ...démonos energía los unos a otros... ...y en medio de la incertidumbre, porque la incertidumbre no es algo... ...un accidente que se nos ha venido a visitar con medio de la pandemia... ...sino que es el suelo que pisamos, la incertidumbre es el suelo que pisamos... ...también que nos acompañe el, al menos tres certezas... ...las certezas de Fernando Pessoa en su poema... ...de todo, incluso yo diría ahora, de todo lo que he dicho aquí... De todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que había de seguir. Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera. Del sueño un puente. De la búsqueda un encuentro. Pues, con todo eso, muchas gracias y mucho ánimo. Gracias. Pues si os parece, nos queda todavía un ratito por si hay preguntas eh, que queréis lanzar. Comentarios o reflexiones... Bueno, ante todo, muchas gracias, Luis, por esta ponencia tan, tan sugerente, tan profunda, tan interpelativa. ¿no? Eh, a mí me ha llamado la atención, bueno, muchas de las cosas que ha dicho, ¿no? pero particularmente esa reflexión sobre eh, la situación de descomposición en la que está nuestro, en fin, nuestro sistema social y la necesidad de conservar valores y de resistencia ética en esta situación de descomposición. ¿no? En ese sentido, bueno, esto me traía a la cabeza pues algunas... Algunas otras reflexiones, ¿no? Yo soy muy pesimista, enormemente pesimista sobre la capacidad de nuestro sistema de vida de, eh, en fin, de superar las contradicciones fundamentales y muy especialmente el, el cambio climático. Yo creo que estamos irremediablemente, irremediablemente eh, abocados a un desastre terrible o, alternativamente, pues a una situación política muy autoritaria que permita controlar, en fin, los implicaciones más graves del cambio climático de una forma muy dictatorial ¿no? en cualquier caso un escenario muy negro ¿no? eh, terriblemente negro y además en un futuro no demasiado lejano ¿no? en ese sentido lo que decía sobre la resistencia ética pues, me hacía pensar en, en bueno que a lo mejor pues en fin los movimientos los grupos los sectores eh, que confían y que, y que quieren mantener esos valores éticos esos valores humanistas no solidaridad, fraternidad, pues que a lo mejor deberían eh, pensar también en la posibilidad de este escenario tan negro y tan terrible y cómo puede ser, cómo podría ser posible mantener esos valores éticos en una situación humanamente durísima y políticamente durísima ¿no? y socialmente durísima, ¿no? ¿Cómo mantener la utopía en una situación de distopía terrible, no? Yo creo que eso sería una buena reflexión, en fin, para lo que queda de izquierda en nuestro tiempo, ¿no? Pensar en que lo peor puede suceder y cómo sobrevivir humanamente a lo peor. Gracias. Sí, yo comparto ese análisis también y, y lucho también todos los días por intentar no, no caer en el pesimismo. ¿no? En esto también nuestro amigo Munier nos hablaba de que hay que ser... Él hablaba, abogaba por un optimismo trágico. Ni pesimismo, ni optimismo banal, ni sino el optimismo trágico que tiene su aquel, ¿no? O sea, en medio del desastre, intentar ver la posibilidad de lo emergente, intentar atisbar lo emergente, y ese emergente efectivamente eh, acontece en lo pequeño, ¿no? Y también la no en la política de los, de los males menores, sino de los bienes pequeños, quizá, ¿no? ...y quizás uno se desanima un poco... ¿no? ...y también la misma ética yo creo que también... ...tiene que renunciar a las grandes palabras... ...y las grandes palabras y la ética... Bueno, ...en definitiva la filosofía yo vengo de ahí... ¿no? ...de ese ramo... Y, ...y también tanto en esa labor más intelectual... ...como luego en la labor más de... En la colaboración con, con, con redes como Interlabapies... ...o con los compañeros migrantes fundamentalmente... ...pues ahí la, la acción siempre está en lo pequeño... ¿no? ...en aquello que Paulo Freire también llamaba... ...el inédito viable... Es decir, aquellas cosas que pueden ser cambiadas, no sé esto, lo que sería antes, la, el Ateneo, este, ¿no? Antes que había aquí. Pero, ¿eh? Un gimnasio, pues bueno, pues el inédito viable dice que ese gimnasio se convierta hoy en, en una, algo distinto. Ni mejor ni peor que el gimnasio, pero al menos para los que estamos en estas cosas lo preferimos. Bueno, pues esos inéditos viables que se dan, pues en la pandemia todos los inéditos viables que se han dado, es aquello que no está programado, ¿no? y que efectivamente tiene también una trascendencia ahí política de largo alcance, también con los instrumentos que hoy tenemos, ¿no? Con los instrumentos que había tenemos. ¿Alguna preguntilla, reflexión? A ver, bueno, muchas gracias por lo que nos has contado. Yo que soy un viejo militante, activista, eh, voluntario del ecologismo y de... El antimilitarismo o el pacifismo, pues así como en el ecologismo hemos evolucionado, hemos cambiado, nos hemos adaptado, se ha incorporado el ecofeminismo, bueno, toda una serie de cuestiones que también ah, has contado en el tema del pacifismo, del antimilitarismo. Pues la verdad que estamos con depresión, o sea, con depresión profunda después de todo lo que está pasando. O sea, después de hace 20 años pues salimos miles y, y, y millones a, a las calles, ¿no? Es decir no a la guerra de Irak, pues ahora en esta guerra cuando hablamos de paz, hablamos de, de no intervención, de alto el fuego y no sé qué, nos llaman de todo, menos bonito nos llaman de todo, ninis, cuando decimos ni Putin ni OTAN, bueno, cosas de ese estilo de nuevo, Eso, y, y no sé, de alguna forma, con tu filosofía, con, con tu ética, si nos puedes alumbrar un poco qué podemos hacer para, para revertir esta situación que, que nos preocupa, ¿no? Pues no, no lo sé. Eh, lo que sí sé es, comparto contigo, efectivamente, que en el auge, digamos, en, el, digamos, en, en ese auge, por ejemplo, del movimiento feminista, o movimiento ecologista, fíjate, el movimiento ecologista, como estuvo ahí en la tumba años y años y años, y precisamente en las últimas décadas ha sido cuando ha emergido otra vez con fuerza, ¿no? Y en su tiempo tuvo fuerza el movimiento pacifista, efectivamente. Yo estuve en, el, en, en todo el tema de los objetores de conciencia cuando eran cuando era ilegal, cuando era estaba prohibido ser objeto de conciencia, la única vez que me detuvieron fue por una manifestación de objetores de conciencia, ¿no? que ya es triste, no que tenga que detenerte por, por ser no violento, ¿no? pero y había auge, es decir, y, y se logró, por ejemplo, la ley de la objeción de conciencia, todo el tema de desobediencia civil, bueno, pues aquello fue, fue clamoroso, no a la OTAN, etcétera, aunque luego se, se fundió, ¿no? Y, el, y, con la, y con la guerra de Irak, etcétera, ¿no? el no a la guerra. A veces yo creo que necesitamos como... Escenarios como muy espectaculares para, para, para despertar, ¿no? Porque en definitiva lo que tú estás ahí preguntando también es cómo podemos despertar también a Sánchez y más en una situación como la que tenemos de la guerra de, de Ucrania, ¿no? Donde si una guerra siempre termina con victoria, pues da pánico si gane uno o gane otro. Da pánico eh, pensar en las consecuencias de que gane uno o que gane otro. Me da igual quién gane, pero que gane uno o que gane otro las consecuencias pueden ser espantosas. Si a solo juntamos el cambio climático y tal, pues el escenario no es no es, no es fácil, ¿no? Pero sí, esa pregunta ayer también nos lo hacíamos con los alumnos de, de ética en la, en la computense, ¿no? Hablamos de todo de todo esto a raíz del, de la confrontación palestino-israelí y de ahí salió todo el tema de los movimientos pacifistas y tal. ¿Y qué pasa ahora con eso? No hay preguntas que tienen respuesta. Pero nos hacen reflexionar. No. ¿Alguna preguntita más? Pasamos a, a por aquí. Hola, buenas. Eh, yo quería hacer una pregunta respecto bueno a un consejo que le darías a los nuevos jóvenes economistas eh, que se están formando en escuelas universitarias públicas que desgraciadamente están muy ligadas a las necesidades que actualmente las empresas quieren. Ya no, no hay motivación normalmente en los economistas que hay, las aulas normalmente están muy ligadas y no hay revolución constante. No luchan, no quieren una mejora, están muy ligadas al a capitalismo y a, a ser eh, la élite de las big four normalmente. Eh, y me da mucha pena porque no nos habla mucho de esto de lo que usted nos ha venido a contar aquí eh, me gustaría saber ¿qué consejos nos daría para intentar ser una revolucionaria y seguir con esto y tener más ética aparte de poca moral que es lo que hay actualmente Sí, pues consejos ninguno eso ya si te vale no daría ninguno, no me atrevo yo a dar consejos a nadie. Pero a raíz de lo que preguntas y de tu reflexión, yo acompaño esa reflexión con, con esto otro. Yo creo que efectivamente estamos muy necesitados en el fondo de, de ética, en todos, los ordenes, en todos los sectores, en todos los órdenes, ¿no? incluso en los profesores de ética, o los profesionales de la filosofía, si me, si me apuras. ¿no? Es decir, aquí no hablo desde la verdad que yo tengo, sino desde la ética como eso que está ahí, y que tiene que ver con algo que no es ni tú ni yo, sino es el que, quien sufre y el sufrimiento humano ¿no? y el sufrimiento de lo vivo, de aquello que está vivo. Por lo tanto, todo lo que sea adentrarnos en la, en la ética desde cualquier profesión, desde la, desde la economía, pues bien está. ¿no? Es decir, yo creo que eso para mí, siempre el, el paradigma un poco de las profesionales de la salud, para mí yo aprendo mucho de ellos y de ellas. Es decir, como gente que al margen de su profesión, repito, enfermera, psicólogo, trabajador social, médicos y tal, muchos y muchas tienen la necesidad de formarse en ética, porque precisamente las situaciones que tienen luego en el día a día son muy difíciles. Están preparados para curar, no están preparados para cuidar y no están preparados para tomar decisiones éticas sobre la vida y la muerte en circunstancias contradictorias, ¿no? Y por lo tanto, ahí necesitan formarse, ¿no? El otro día también participaba en un encuentro educativo, te pongo otro ejemplo, ¿no? En el mundo educativo está también todo ese Y hablaba una persona directora de un colegio público del sector más marginal de Zaragoza con un índice hace 18 años de fracaso escolar de 95%. Mitad de población de etnia gitana, más población migrante, etcétera. Bueno, un panorama desolador. ¿Cómo le han dado la vuelta esa comunidad educativa a todo eso? Una de las cuestiones fundamentales, preguntando a la gente qué necesita. Esa es la pregunta fundamental, yo creo siempre. ¿Qué necesitas? Estamos acostumbrados a dar a la gente lo que nosotros creemos que necesita. Tantas veces en cooperación internacional, los que estáis aquí también del mundo de solidaridad internacional y tal, ¿cuántas veces hemos metido la pata ayudando a otros, a otros países, a otros colectivos y pueblos? Yo tengo la experiencia en Ecuador con gente de Ecuador, que venga microempresas de mermeladas, de esto, de otro, cooperativas, hombre, si aquí es lo que funciona. Y allí no duraba ni cuatro meses. Y entonces ya el compañero que estaba allí, español allí, dijo, dejar de mandar dinero y mandar cosas, que vamos aquí a ver qué pasa. Y estuvieron todo un año con las comunidades indígenas de allá, con las comunidades campesinas de la Azuay de Ecuador preguntando y haciendo todo una, un proceso colectivo de qué necesitamos. Y al final necesitaban comunicarse. ...en una situación, una, una zona geográfica muy quebradiza, ¿no? Y necesitaban al final el instrumento para eso... ...que era una radio comunitaria, fíjate. ¿Quién va a pensar desde aquí, desde Madrid... ...que hay que apoyar una radio comunitaria? Eso te lo tiene que decir la gente. Entonces, esa manía de decidir éticamente lo que hay que hacer... ...sin contar con el sujeto afectado... ...que es uno de los, de los problemas que tiene Habermas... ¿no? ...esa comunidad Digamos, de, la, de la comunidad dialógica que al final no cuenta con, la, con los sujetos afectados bueno, pues es un problema no y aquí en el, en el instituto en el colegio de Zaragoza pasaba exactamente igual es decir, cuando empezaron a preguntar para intentar integrar a las familias digamos, eh, a ver cómo podemos hacer y preguntaron a las madres y padres ¿y aquí qué necesitáis? Y dijeron las madres siempre, taller de costura bueno, ese taller de costura es el símbolo de una revolución educativa que ha acontecido allí pues eso significó el ponerse las pilas toda la comunidad, todas las familias y generar un cambio de vínculo, de apoyo mutuo de actitudes también y de, y, y, digamos, donde toda la comunidad también con todo el, el apoyo del barrio pues fue cambiando y hoy están unos índices también de, digamos de, de, de éxito, digamos desde el punto de vista de, de, de educativo pues que le ha dado la vuelta, simplemente y yo creo que la, palabra, la, la cuestión clave es preguntar siempre con quién estemos ¿qué necesitas? Porque lo que necesita la empresa ya lo sabemos, es ganar. Y ese es el máximo del beneficio. Y, y bien, o sea, y, y tampoco se trata de contestar. En eso yo creo muchas veces, a mí me ayudado mucho las reflexiones de, de José Ángel, ¿no? Desde dentro de las grietas del sistema, pues, ¿cómo se puede dar pasos, no? Entonces, se puede a lo mejor estar colaborando ciertas empresas o ciertos lugares y sitios, y desde ahí, eso, en todos lugares hay una grieta. Pues vamos a abrir grietas pero grietas que estén orientadas al beneficio de la gente que, es, que está peor y preguntando sobre las necesidades de la gente, no las necesidades del sistema. Si el sistema en eso también te ayuda y pueda y, y te da pistas y adelante. Yo creo que no se trata de, de vivir en la permanente confrontación y cabreo permanente, sino buscar las, los resquicios y las grietas. Por ahí. Siguiendo la conversación. Muchas gracias. otra pregunta? No, yo, una de las partes de mi intervención es hablando de la parálisis por el análisis y a mí eso me parece muy importante porque creo que muchas veces estamos continuamente buscando las razones de lo que pasa, de lo que ocurre, pero nunca damos el paso siguiente que sería vamos a abordar. ¿Cómo trabajas tú esa parte? Porque yo creo que hay muchas veces inacción por esa parálisis en el análisis. Estamos continuamente eh, mirando nuestro frío, dando vueltas a lo que estamos analizando, pero no tomamos eh, una decisión ética al respecto. Sí, yo creo que eso nos pasa mucho porque somos hijos de Occidente, somos hijos de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ...y todo lo que está esquinado no existe. Y no existe la cordialidad... ...y no existe el sentimiento... ...y no existe la, eh, la disrupción... ...y no existe lo pequeño. Estamos siempre en la totalidad. ¿no? Eh, Levinas ataca mucho esto... ¿no? ...como esto, somos hijos de esa totalidad... ¿no? Y, ...y es difícil ahí hablar. Y él habla frente a la totalidad lo infinito... ...y lo infinito es el rostro del otro. ¿no? Bueno, pero yendo a lo que dices... Eh, ...para mí, a mí me ayuda mucho... La, ...la teoría U de Otto Samer. Otto Samer es un... Mm. ...americana, origen eh, alemán... ...que desde el mundo de la empresa... ...ha generado toda una reflexión y toda una práctica... ...una praxis en las empresas que están... ...yo creo que en eso también las empresas... ...yo no estaba en lo que estaba ahí trabajando... ...mucho más que las organizaciones, por ejemplo, del tercer sector... ...que es otro mundo en el que yo he trabajado... ...hay muchas empresas que están mucho más avispadas... ...en el cambio organizacional... ...porque estamos en un cambio de época... ...y son las que se han dado cuenta de ese cambio... ...y están en esa metamorfosis, ¿no? Y en ese, en ese cambio digamos Otto Samer lo que habla es de que no podemos cambiar totalmente. O sea, no podemos buscar la totalidad del cambio porque siempre llega la frustración. Que, que bajen que, me, que paren el mundo porque me quiero bajar es de todos aquellos y aquellas que han querido cambiar en dos, en dos días y el mundo les ha dado dos, dos, dos patadas. Cuando hablamos en el ámbito del voluntariado, ¿y tú por qué eres voluntario o voluntaria? Y decimos, hay motivaciones malas y motivaciones buenas. ¿Motivaciones buenas cuáles son? pues que yo quiero cambiar el mundo en dos días y motivaciones malas son el que es que estoy aburrido o es que está mi novia o mi novio ahí y yo quiero estar ahí, entonces en el mundo voluntario hace 25 años eso era horrible ¿no? si al final todos nos cambian las motivaciones ¿no? y al final es la lógica de lo pequeño, lo que nos hace cambiar, es la acción concreta, la, la experiencia en la acción que diría Munier, ¿no? la experiencia en la acción la que nos hace cambiar por lo tanto, y ahí Otto Salmer lo que habla es hagamos pequeños prototipos prototipos de lo nuevo Prototipos anidados en espacios que se puedan, de espacios de seguridad, ¿no? O yo qué sé, pues en el mundo educativo que estamos con el tema de abusos sexuales, tercera, bueno, pues hay gente que dice hagamos mmm, protocolos de normas, de prohibiciones y tal, y otros decimos hagamos prototipos de espacios seguros, de qué valores tenemos que, que cuidar aquí, de cómo han de ser las tutorías, de cómo hay que generar, de qué tenemos que conversar en clase con los chavales y con chavalas, ¿no? De cómo eh, efectivamente y luego hacer un protocolo, pero que no sea, hay palabras palabra de Dios sobre eso, ¿no? sino que se pueda ir, ir cambiando porque estamos en una realidad emergente, nueva. ¿no? Por tanto, esos prototipos que son, el, además es importante, el objetivo del prototipo no es que tenga éxito, es aprender. Estamos acostumbrados a que todo lo que hacemos tiene que ser exitoso. Estaba el jueves en, con la Fundación Edelvives en el congreso este es un congreso educativo en Zaragoza y tal nota de prensa de la Fundación Elvives con la que colaboro ojo y que soy asesor tal y no mandado la nota de prensa éxito total de la de la congreso pero qué necesidad es que todo tiene que ser exitoso porque han venido 600 personas y me no éxito es siempre lo cuantitativo entonces el prototipo está anclado es, es como la, el nido de, de golondrinas de mi casa, que estén, no han venido. Pero ese nido es un espacio cuidado y que está destinado a aprender. Es decir, sobre el fracaso aprendemos. Y una situación de tránsito como la que estamos no hay verdades absolutas. No hay transformaciones totalitarias y absolutas, sino prototipos. Como prototipo se, se gestaron en el movimiento de los iluminados en la Puerta del Sol. Como prototipo fue el primer Podemos como prototipo fue lo que luego ha llegado a ser y luego con lo, que, lo, lo que ha venido también en, en el gobierno, como prototipo está siendo sumar. Es decir, son prototipos que se están haciendo, que no hay verdades absolutas en nadie, que es, eh, sería una pérdida de tiempo bestial perder el tiempo de decir tú eres un traidor, tú eres una traidora, tú a ver quién traiciona más, a ver si se nos pone, a ver dónde, dónde se nos casca la voz por decir traidor al otro. Estamos ensayando. Y aprendiendo sobre la marcha, no. Y si eso no sirve, adelante. Lo que nos sirve se tira. Pero tenemos que ser capaces de que hemos de asumir que hay cosas que estamos poniendo en marcha que hemos de tirar a la basura porque no sirve. La realidad luego nos dice que no vale. Y no pasa nada. O sea, aquí nada es eterno mientras dure. Pues muy bien. Pues os parece, hacemos un pequeño descanso para coger fuerzas para la siguiente sesión. Y volvemos aquí a las 12:00. Muchas gracias. Muchas gracias.